a Washington horas antes de la posesión de Joe Biden para activar y dirigir la participación de los individuos y comunidades en el proceso revolucionario Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumore como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia Antes de comenzar y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal compartirlo con todos sus amigos y familiares en redes sociales y también activa la campanita Ahora sí, comencemos tanto conflicto, Luis Almagro aseguró que la extradición de Alex Saab es clave para disolver al gobierno dictatorial y represivo de Nicolás. Una vez más, el secretario general de la OEA dijo que los esfuerzos para llevar a la cúpula chavista ante la justicia internacional continuarán aún con la nueva administración en cabeza de Joe Biden, hasta llevar a fin la usurpación de la democracia de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el pasado jueves dijo que la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos es fundamental para hacer justicia en el caso de Venezuela. De ahí es que veo la preocupación por parte del gobierno dictatorial de Nicolás y la cúpula chavista, porque de llegar a realizarse la extradición hacia América, no solo Nicolás, sino varios de la cúpula chavista tendrían un pie en la cárcel de los Estados Unidos. Es un tema fundamental y clave el desmantelamiento de la represión a la solicitud de extradición de Alex Saab en Cabo Verde. Así lo manifestó al finalizar la presentación del informe anual del Instituto Calla sobre Crímenes de Lesa Humanidad en el país. El funcionario también mencionó que los esfuerzos para llevar a la cúpula chavista ante la justicia internacional continuarán y reafirmó que se mantendrán las dinámicas con respecto a la situación de Venezuela según publicó el medio local el nacional todos los esfuerzos que se han hecho no han sido en vano traer justicia es una cuestión de principios mírenlo por donde lo miren las democracias son una cuestión de principios terminar con los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos humanos es una cuestión de principios volvió y recalcó el funcionario después de la presentación del informe que se realizó de manera virtual también participaron Tamara Sujo, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina, y Dita Charanzó, vicepresidenta del Parlamento Europeo. El secretario general de la VEA, Luis Almagro, señaló que recabaron más evidencias de los crímenes cometidos por el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás, bajo la doctrina de represión cubana, respaldadas por los testimonios de las víctimas. Agregó que la violencia debe ser registrada y enviada a la Corte Penal Internacional, como hace el Instituto Casta. En el recuento de todas las investigaciones, el documento puntualizó Almagro que identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales desde 2014. Aparte de también identificó 15.501 casos de detención arbitraria y decenas de millones de personas que han sufrido lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria en el país. También el secretario general de la OEA expuso que se documentaron 724 casos de desaparición forzada entre 2018 y 2019. Por otra parte, añadió que la violencia sexual se convirtió en una arma utilizada por la tiranía, incluso como un método de tortura. Ahora, seamos claros, aunque pase el tiempo o cambien las administraciones, estos crímenes no prescriben. Las víctimas siguen esperando justicia y reparaciones por estos crímenes de lesa humanidad. Además que siguen esperando en una situación extrema de inseguridad, de alta vulnerabilidad, de refugiados en una situación inhumana. Por eso, ante estas evidencias documentadas, está claro que hace falta justicia. Algunos actores necesitan renunciar a su complicidad activa con la tiranía de Nicolás. Así lo manifestó. Ahora mirando la justicia desde otro punto de vista, Cabo Verde no reconoce al gobierno dictatorial y represivo de Nicolás y en cambio sí considera a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Por este motivo y así los abogados de Alex Saab digan que lo cubre una inmunidad diplomática para Cabo Verde, eso no tiene validez. Y asimismo se aprobará la extradición según la notificación que recibieron los abogados del empresario colombiano Alex Saab, el testaferro de Nicolás, detenido en el país por blanqueo de dinero. Toda esta información fue revelada por la radio colombiana W Radio. Se conoce dos días después que ese mismo medio revela que Saab, aparte de eso, no presentó pasaporte diplomático en el momento de ser detenido en Cabo Verde pese a que la condición de agente diplomático, del empresario es uno de los pilares de su defensa. Según él, por la contaminación de la pandemia, estaba en la prórroga de la tramitación, pero las cartas credenciales demostraban que iba en viaje diplomático, dijo así el ex juez y abogado de Alex Saab, Baltasar Garzón. Como lo podemos ver y también recordar, Alex Saab fue arrestado el pasado 12 de junio, como lo comentamos, cuando en la unión en el que viajaba hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amilcar Cabal de la isla caboverdiana de Sal, y tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero. Pasando a segunda noticia: Donald Trump abandonará Washington horas antes de la posesión de Joe Biden presidente saliente de los Estados Unidos planea abandonar la ciudad de Washington en la mañana misma el miércoles 20 de enero horas antes de que Joe Biden su sucesor sea jurado en el cargo, según informó este viernes el Washington Post todavía lo hizo saber Trump que niega los resultados de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 y que ha acusado fraude en numerosas ocasiones sin evidencias, ya había anunciado sus intenciones de no participar de la ceremonia de Asunción de Biden reponiendo de esta forma de una larga tradición de la democracia estadounidense. Realmente no le ha sido fácil, ya que en estas últimas semanas la imagen del presidente se ha visto golpeada con fuerza como lo hemos podido apreciar, especialmente luego de que sus seguidores motivados por una arenja realizada por Trump irrumpieran violentamente el Capitolio, dejando un saldo de cinco muertos, decenas de heridos y numerosos arrestos. El miércoles la Cámara de Representantes de Mayoría Demócrata votó a favor de iniciar un juicio político contra el presidente. No hay posibilidad alguna de que Trump sea destituido antes que Biden a Suma en cinco días. Sin embargo, los demócratas esperan avanzar de todos modos con el juicio político que inhabilitará al magnate republicano a ocupar cargos públicos en el futuro si es que resulta hallado culpable de incitar la insurrección. Después de los resultados finales de las elecciones del 3 de noviembre, tras un largo conteo que se extendió durante varios días debido a limitaciones impuestas por la contaminación de la pandemia. El mismo 3 de noviembre, cuando se conocieron solo resultados parciales, Trump ha estado acusando haber sido víctima de un fraude en su contra, pero ni el mandatario ni los seguidores lograron recabar evidencia alguna para substanciar estas acusaciones. Pasando a tercera noticia, el chavismo armó a los barrios en defensa de una supuesta revolución. Hoy son poderosas bandas delictivas que se enfrentan con equipos de alta tecnología a la policía. En su momento aquellos líderes que pregonaban orgullosamente controlar a los grupos armados ahora ni siquiera saben dónde. Y en manos de quién están esos armamentos, que son miles. En 2001 Chávez habló de organizar a los círculos bolivarianos, cuya participación el 11A convenció que ante un nuevo intento de golpe, esos grupos de civiles iban a ser su ejército de defensa. El silencio de la Fuerza Armada que por orden de la Constitución de la República es la institución que tiene el monopolio de los armamentos, grupos de civiles que empezaron a armarse a la vez que reforzaron grupos de colectivos. El Comando Supremo Revolucionario Bolivariano quiso justificar la existencia de los círculos bolivarianos presentó que constituyen el sistema de organización básica del pueblo de Bolívar para activar y dirigir la participación de los individuos y comunidades en el proceso revolucionario, independiente y próspera que soñó el padre de la patria. Aquellos líderes chavistas que pregonaban orgullosamente controlar a los grupos armados ni siquiera saben dónde ni en manos de quién están esos armamentos que son miles. El documento fue presentado ante la Fiscalía. Estas 228.294 armas y municiones han desaparecido de los parques de armas y polvorines de la Fuerza Armada y los cuerpos policiales de Venezuela. Para esa época, Nicolás pregonaba que la solución de todo estaba supuestamente en la ley habilitante y aseguró que los centros penitenciarios serían convertidos en espacios de educación y de disciplina para elevar la moral y la calidad de vida de las personas que están ahí, supuestamente. Una de las estrategias para mantener el control de Venezuela, además, es el cierre o el bloqueo de los medios de comunicación, en una estrategia progresiva y sostenida del gobierno dictatorial venezolano. A mediados del 2009, Diosdado Cabello Rondón le anunció al país el cierre de 34 emisoras de radio, diciendo que podrían ser 200 por no cumplir los requisitos legales para operar. Para silenciar opositores a periodistas de medios de comunicación, la norma aprobada por la Asamblea Constituyente llamada Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según la apreciación, Alvarado define esto como una política de exterminio y determina que la Policía Nacional Bolivariana, a través de su cuerpo de élite FAES y el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, son los organismos de seguridad responsables de la mayor cantidad de violaciones de derecho a la vida. Y bueno amigos, hemos finalizado hoy nuestras noticias. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal